Finalmente no tuvimos que esperar tanto tiempo para un siguiente scouting, así que bien, hoy es 2 de enero, bien, tenemos varios scouting para hacer, así que dije vamos a hacer, vamos a grabarlo y vamos a subirlo, así cumplimos la meta de, del canal de este año de subir varios videos de scouting del SIF, Es fast? porque del SIF tengo varios, pero quisiera hacerlo en directo, Hmm. Este mes va a ser interesante. Así que vamos a empezar. Primero con los tickets Scouting que son gratis. Que por cierto, si no saben dónde está. Están acá. Que yo ya obviamente ya los canje. Y también de Dreamlight Paradise. Paradise. Paradise. ¡Ja! Primero vamos a empezar con el de Daya. Que el cumpleaños de Daya fue ayer. Que sería primero de enero. Hoy es 2. Esto no sé cuándo lo voy a subir. Espero que sea el 3 o no sé cuándo. Pero bueno. Uno solo. Uno solo porque no nos no da las... Lobego Stars. Siempre, en los cumpleaños, siempre abro uno, así que. Ya el primero, o sea, so... tengo poderes. O tengo un objeto que no puede ser. No puede ser Ah, pensé que la tenía todo Full power, pero no, menos mal Laico Full power Yes Hijos, <coughs> me mató A ver, a ver, a ver, gratis, acá, 10 y 10 De normalito Para arriba Generalmente siempre me salen dos o tres super raros. Ya decía yo, me acaban de trolear de la mejor manera para empezar el año. Qué hijos de mil put. Uy, que decía que no lo leí, qué pelot... Uy, qué nabo. Nice. Encima, cool. Hmm. Ya, si me dan tres. Así de ultra raros seguidos, ya era demasiado. Tres seguidos. Me gusta, me sirve. ¡Oh! ¡Qué mirada! ¡Cómo me enamora! ¡Wow! No, espera, Alta mirada. Quedan estos tres que están acá. Un ultra raro asegurado. Que son 10, pero un ultra raro asegurado. Que lo conseguí, decía, hasta fin de año. Y cuando vuelvo a ver el 31, decía que faltaban 90 días. Y es como que... Oh, lo puedo grabar. Pensé que no iba a llegar, que lo tendría que abrir yo solo. Así que, eso es para lo último. Primero el Fest Dream Scouting, que es uno por día. Pero a mí no me da para hacer uno por día. Así que dije, vamos a hacer eso. Un super raro asegurado. O plus. ¡Que sea plus! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que sea plus! Este es el escenario que buscaba, que busco. Sí, ¿no? Es este. O sea, no puede haber más fuerte y sales. ¡Yay! Fuegos de artificio. Pone play. ¿Dónde está el puntero? Dos. Dos ultra raros. Mínimo. Es lo que acepto con este hermoso escenario. Uno, dos, seguidos. <ríe> ¡Tres ultra raro! ¡Chica! Está mago. <ríe> hmm. Halloween, Pascuas. Interesante. ¡Ah! No su la puta que te parió. ¿Por qué hablo tan cerca del micrófono? Me veo los fríos. ¡Niu! Dos nuevos, ¿no? El anterior también era nuevo, ¿no? Me encanta. ¡Uh, mira esta imagen! ¡Uf! Me prende. Ah, y un super raro así de la nada. ¡Nice! Si, sí, no puede ser No, para ¡FULL POWER! Sí. Esta era la que buscaba desde el principio del juego Salió una vez, lo mejoré hasta el cuarto Y ahora ¡FULL POWER! O sea No puede ser Este scouting Es del All Stars Del All Star Festival te sale lo de LOL, está el festival Y mirá lo que uno por diez No, boludo No, no, no, no Tienen que hacer esto O sea, tienen que hacer esto A mí no me alcanza para otro más Si no, me haría otro ahora Uah. ¿Cómo superas esto? Es imposible O sea, lo hubiese dejado para el final Pero no sabía que era exactamente Así que lo dejé así <risa> Vamos con Muse Ah, vamos con Nishigasaki Se tilda todo aquí Eh, ultra raro Dame dos. Con dos me conformo. Con este escenario. Dos me. Juego. Dos. Está bien. Dos. Bien. Hmm. Era demasiado pedirte, ¿verdad? Sí. Kanataka. <ríe> Sabía que era esta, por eso agarré la más. Cepilo. Casi full power. Tiene a ¡Yey! Tres, ¿no? ¡Ah, no, ya estaba! ¡Máximo power! ¡Máximo power! Está bien, cuando cuando esté ya. Cuando ya esté superior, hay que decir eso. ¡Miusu! Uh! Dos o tres. No me conformo con menos. ¡Mua! ¡Qué buen escenario, por Dios! Bueno, ya sabemos que uno asegurado es, pero dos o tres sería... Ah, hijo, iba a decir, hijo de una grandísima... ¿Por qué sonaba a Karin? Qué lástima que esta no lo puede tener en evento ahí. ¡Mua! Umi, umi. Humildes. Scouted. Es como romper la cuarta pared. New. Lo sabía. Sabía que no tenía ni puta idea de dónde había escuchado esta frase. No lo sabía. Nice. Fight, yo? Y el último. Perfecto. El último. ¡Decimos, Cetilda! Uy... Watanabe ¡Demonios! No hay carta más Guilty Keys que esta, o sea... ...y Cetilda No hay carta más Guilty Kiss... ...para nada No, ni, ni, ni quiero, no quiero preguntar. Prefiero no saberlo. Ay, pensé que ya lo tenía todo. Completo. Y así termina este super magnífico especial video de principio de año, sería. O sea, vamos a hacer más scouting. Lo que sí les digo, háganse, es el del... Es el First Dreaming. ¿Cuál es? Sí, básicamente, háganse este. First Dream Scouting. Háganselo. O sea, súper raro asegurado. Y encima están los del All Star Scouting. Y acá está... All Star Festival, quiero decir. Están estos. No sé si lo de ahora exactamente, pero sí están los del Ultra Rare. O sea, nada más que decir, seis su cusecillo, -si solo carano no, que iré y vamos. Ay, Dios. Y se mierda el hombro llevando la, la heladera del otro día, la, la conservadora para la birra.